¿Qué pasa, compitruenos? Ya he vuelto de viaje y hoy os traigo un videazo. Os voy a enseñar cuál es el mejor. Pokémon para reventar a ese Greninja de 7 estrellas que viene ya la semana que viene Así que sin más dilación vamos a darle caña Empezamos compañeros hablando de nuestro amigo Greninja Un Pokémon muy difícil de contear y más aún con el teratipo veneno Es un teratipo del que está protegido por todos lados Si tú le llevas un Pokémon tipo tierra te va a pegar con agua Si le llevas un Pokémon psíquico te va a pegar con con siniestro, así que es muy Difícil encontrar un counter De este Pokémon, pero no imposible, claro que sí, aquí tenéis algunos de sus movimientos, para el que no lo sepa esta incursión chicos va a estar disponible del día 27 de enero viernes al 29 domingo, es decir el típico fin de semana de eh, incursiones de 7 estrellas, de acuerdo, vamos a ver sus movimientos más preocupantes principalmente el tema del de el, staff de tipo veneno es lanza mugre o oh, tera explosión, que parece que se nos olvida, pero este movimiento existe y es un buen stab de tipo eh, veneno, tanto si es atacante físico con todos estos movimientos como si es atacante especial. Mucho cuidado porque Greninja se puede llevar especial y nos puede sorprender en ese aspecto, ¿no? Luego tendríamos en el tipo físico eh, suriken de agua, hidroariete como stab de tipo agua, tajo umbrío para stab de tipo siniestro, luego tiene también tipo lucha, tipo fantasma, tipo hielo, ojo el tipo planta que este revienta, que alucinas si le llevas un agua, si le llevas un tierra, mucho cuidado. Y cuidadito también con el tema del danza espada, ya sabéis que se puede llegar a bustear y eso nos puede complicar mucho cualquier estrategia Por el lado especial pasa un poco lo mismo y además tiene un movimiento del que también nos tendremos que preocupar que es paranormal, tiene ataque de tipo... Psíquico. Por lo demás, bueno, Agua Fría te va a dropear ataque físico, eh, tenemos Ventisca que de tipo hielo te va a hacer bastante daño si llevas un tierra, este Pokémon es una absoluta locura. Y os preguntaréis, ¿con qué Pokémon lo vamos a contear. Pues chicos, os presento al candidato número uno para vencer a Greninja y aquí lo tenéis nuestro amigo Poderoso Claude Sayer, esa evolución del Gooper de Paldea, os he preparado eh, dos versiones básicamente para que elijáis la que más os guste Aunque habrá que hacer algún ajuste seguramente cuando salga Greninja, ¿vale? Y luego tenemos otros Pokémon que también pueden servir pero en los que tengo un poco menos de confianza Si tú tienes alguna idea mejor te invito a que me la dejes en los comentarios porque el mejor Pokémon que sea para la incursión de Greninja lo voy a regalar, lo voy a repartir a todo el mundo en mi servidor de Discord el día que empiece la incursión, ¿de acuerdo? Voy a estar a tope repartiendo ese Pokémon que en mi opinión, en mi humilde opinión, va a ser este poderoso Clothsire. Vamos a verlo y os voy a explicar por qué. Lo primero, tipos Veneno-Tierra con Teratipo-Tierra es un Typing brutal. Y, por supuesto, con la habilidad Absorbe Agua, una habilidad que le protege de su principal debilidad, que es el tipo Agua, ¿no? Ahora hablaremos porque, obviamente, hay otras opciones que nos pueden hacer daño, pero esta sería el set más poderoso contra Grenilla. Ataques, ojito, Maldición para bustearse, Ataque y Defensa, Amnesia para protegerse aún más la Defensa Especial, Recuperación y, como no puede ser de otra manera, Terremoto chicos, el ataque mmm, Vamos, por excelencia Por stab de tipo tierra Con el que vamos a hacerle un verdadero Destrozo, y bueno obviamente Los EVs pues Full en ataque, y le he puesto Full en PS, aunque esto habría que ver porque tendríamos la opción de que el Greninja fuera completamente físico, en cuyo caso a lo mejor se los ponemos en defensa, si es completamente especial se los pondríamos en defensa especial, siendo un Pokémon brutal para esta incursión y en caso de que sea mixto pues tendríamos este de aquí, no que bueno yo lo he hecho pensando en las dos opciones, por eso tenemos amnesia para protegernos del ataque especial y eh, maldición para protegernos del ataque físico, chicos. Yo creo que este set, este Pokémon, es el que nos va a ayudar al 100% a reventar a Greninja. Por supuesto, si tenemos algún Pokémon Support a nuestro lado que nos pueda ayudar, véase alguien que le baje la defensa física a Greninja, alguien que nos ponga a lo mejor un Reflect, un Light Screen... Pues hombre, siempre ayuda, la verdad, eso las cosas como son, pero este Pokémon me parece increíble. ¿Cuáles son los ataques que tenemos que tener miedo de Greninja? Bueno, pues hay principalmente dos, uno sería eh, Puño Hielo, vale, porque al fin y al cabo pega con el tipo Hielo y nos puede hacer daño. Eso es cierto, pero para eso tenemos también la capa furtiva con la que nos vamos a proteger de esas posibles congelaciones, ¿no? Obviamente también tiene ventisca y digamos que con eso nos cubriríamos un poco. Otra opción, si la capa furtiva vemos que no es demasiado interesante, es ponerle directamente los restos, que es lo que le he puesto a la otra versión, básicamente, pues para que tengáis las dos opciones, ¿vale? Y luego, ¿qué otro ataque también nos destroza? Obviamente paranormal de tipo psíquico nos va a hacer pupa eso siempre y cuando no hayamos Teracristalizado, así que, bueno, yo creo que este Pokémon no sufre tanto contra Greninja, creo que le tenemos bastante bien protegido y creo que con un poquito de ayuda de algún Pokémon Support, vamos, lo vas a destrozar con diferencia. Vamos con la segunda versión de Clotsayer, os he puesto el otro ataque que tiene también para bustearse, que es básicamente el ataque Reserva, que le aumenta tanto la defensa como la defensa especial, creo que es bastante interesante. Recuperación. Bomba ácida para bajarle mucho la defensa especial a granilla. Y tierra viva para reventarle a más no poder. Y lo último, pues todo lo demás es igual. Le he puesto EVs en ataque especial, EVs en PS. Un poquito de Vs le he puesto en defensa, aunque eso como siempre es lo que os he dicho, habría que ajustarlo Y bueno, esta versión me gusta un poco menos, el hecho de tener que estar haciéndole bombas ácidas que no le van a quitar mucho uh, No me convence del todo, no pero bueno, es una opción que posiblemente sea viable, a lo mejor con maldición en vez de reserva, con amnesia en vez de reserva Habría que verlo y ajustarlo un poquito. Y ahora sí, vamos con los demás Pokémon, que también algunos me los habéis dicho vosotros. Uno sería Vaporeon, que me habéis insistido mucho en que Vaporeon es increíble, que es muy bueno. A ver, Vaporeon, las cosas como son, es muy bueno. Por supuesto, este que estáis viendo aquí es Full Defensa, Full ataque Especial. Si fuera especial, lo pondríamos Full Defensa Especial. Si fuera mixto, Full PS. Bueno, esto es igual en todos los Pokémon, ¿vale? Y los movimientos. Armadura Ácida. Más 2 de defensa física, paz mental, defensa especial, ataque especial Llanto falso, le bajamos la defensa especial a Greninja Y por último, poder reserva para pegar una absoluta burrada cuando estemos completamente busteados De hecho, esta es una posible opción para gualsotearlo O sea, con este Pokémon puede que le mandemos a Parla de un solo golpe Y es lo que me gusta de este Vaporeon, ¿vale? Puede que esté bastante guapo Objetos, bueno, le he puesto la cuchara torcida para pegar aún más con el ataque de psíquico, pero le podéis poner, yo qué sé, restos, le podéis poner eh, una valla si os apetece, yo creo que restos y la cuchara torcida son las mejores opciones para este Pokémon, pero bueno, como siempre dependeremos de cómo sea finalmente ese Greninja. Continuamos con, bueno, por supuesto con Absorbe Agua, ¿vale? De habilidad, esto no hacía falta ni comentarlo Continuamos con nuestro amigo dondozo Que es un Pokémon que me habéis dicho Y que ojo, ojo este Pokémon, ¿eh? Porque este Pokémon tiene cositas Para empezar, tipo Tierra, obviamente para pegar aún más El Vaporeon, tipo Psíquico, por cierto que no lo he comentado Pero bueno, creo que es obvio Y dondozo con este Teratipo Tierra va a explicar cositas, ¿vale? Tiene Maldición, tiene Bostezo y tiene Terremoto, que es con el que vamos a hacerle un verdadero destrozo ¿Qué es lo interesante de este Pokémon? Pues que si Greninja finalmente nos lleva a Danza Espada Tenemos la habilidad Ignorante Con la cual Greninja no nos va a hacer ni cosquillas, chicos Maldición nos va a permitir ponernos super tochos Y con Ignorante le vamos a ignorar esos busteos Así que nos va a dar exactamente igual por supuesto, le podemos dormir, lo cual va a ser la leche para seguir busteándonos. Y finalmente, one shotearlo con terremoto. Tenemos también a -Cola, le podéis poner. Yo qué sé, le podéis poner cualquier movimiento de cobertura con el que creáis que también le vamos a reventar, ¿vale? Y por último, tendríamos otros dos Pokémon que estos me dan un poco de miedo porque simplemente sufren mucho contra eh, los ataques de tipo planta del rival, ¿vale? Tendríamos a Gastrodon. Con Recuperación, Niebla Clara, Reserva, creo que también aprende Amnesia y Tierra Viva. Así que, bueno, es un Pokémon con el que podríamos, digamos, ver distintas opciones. Básicamente es muy parecido a Clothsayer, solo que, pues eso, si Greninja tiene Hierbalazo o Abre Caminos, nos va a reventar. Pero vamos, nos va a mandar a Parla. Y lo mismo ocurre con Quagsire. Quagsire es el mismo moveset, muy parecido, con Bomba Ácida en vez de Niebla Clara... Chicos, son Pokémon que como lleve uno de esos dos movimientos no van a ser para nada viables, pero en caso de que no lleve ningún movimiento de tipo planta os van a servir exactamente igual que Clotsire o incluso posiblemente mejor, ¿vale? Porque son Pokémon, pues eso, que están súper rotos. Y bueno chicos, si tenéis alguna otra opción que se os ocurra mejor que estas, dejadmela en los comentarios. Y hasta aquí el vídeo chicos, como veis tengo la voz completamente destrozada, espero poder traeros un montón de vídeos en estos días, pero haré lo posible porque tengo la voz que es que no puedo, chicos, me puse enfermo y estoy en la shit. Chicos, nos vemos en el próximo vídeo, reventad ese botón de like como si no hubiera un mañana y nos vemos. Chao, chao.